Te estoy diciendo que esa pudrición te sale de algo por algo. Buenas tardes amigos de La Hora de Úniga Hace un rato terminamos el programa Nos llamaron vecinos de acá De la zona de T6 Ahí estamos mirando En la puerta de la, de la fábrica Surpiel en la calle Trinidad, 3.999, y los, y los vecinos están dialogando con un personal, con alguien que es de la parte administrativa de la, de la empresa, están charlando, los vecinos están comentando y requiriendo de los, de los olores que hay en la, en la zona, y en eso están dialogando, y nosotros ahora vamos a enfocar un poquitito, luego vamos a charlar con ellos también, y, y si en algún momento tenemos la oportunidad también con alguien de la fábrica para, para ver exactamente qué es lo que pasa pero la verdad que en algún momento comentaban que los olores tienen, es decir, acá nosotros sentimos en este momento que hay este olores eh, pero siempre este tipo de cosas son técnicas y los que tienen que determinar qué es lo que está pasando son las autoridades municipales municipal, municipales, provinciales y demás, lo que hacemos nosotros es qué le pasa a vecinos y vecinas no, de Hurlingham. Y ahora no, no, vamos a enfocar, acércate con ellos. No OPDS viene otro día y, viene y recorre y me dice ¿cuáles son sus procesos químicos? Le digo, no tenemos procesos químicos. Dice, pero ustedes no son curtiembres. Le digo, no, no somos curtiembres. Nosotros no curtimos cuero, no hacemos tratamiento de los cueros. Nosotros solamente somos taladeros de cuero. Llegan los cueros, llegan los cueros frescos se, se salan y listo Es todo el proceso que se hace Luego de un periodo de curación Se levantan los cueros y se preparan para, para su salida, para su venta, que ustedes lo ven, los camiones que La verdad que yo Están. vivo justo atrás de la CIDE. Mirá, es una, es una inmundicia, una inmundicia. Sí. Cuando vienen los cueros, que sí. parece babas, arriba de, lo, arriba Pero de los... Pero PDS no fue así ¿eh? No, sí, sí, fue ¿por a qué a no va así al A la CIDE no, a la CID está Eso Ellos yo fui, lo que pasa es que nos vamos a juntar, sí, vamos a cortar la calle, vamos a llamar a Crónica, ahí sí, está ahí esta sí, también. gente lo que, lo también. Nosotros que también... queremos conversar eh ser políticamente correcto y conversar usted, con usted tuvimos conversación nos prometió, no cumplió pero bueno, le damos un tiempo más pero sinceramente no, no, un tiempo, ¿cuánto tiempo? le dieron un tiempo más pero, tiempo? me equivoqué eh, como es pero sinceramente si esto no hay solución, señor estamos dispuestos pues, eh, ah, a, lo que sea. A, a cortar Vergara y a hacer un y, y, llamar, y llamar a Crónica y llamar a todos los sí, sinceramente, todo lo eh, nosotros... Usted entienda, ¿no?, que es nuestra salud. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cuántos pero... es ¿cuánto que empezaron a hacer todo La piel esto? la piel, que tengo que andar cubierta, porque tengo procesos alérgicos, y hay que... yo voy a... Hace dos años que estoy con esto, y prácticamente me viene bien, porque directamente en el barrio vamos a tener que andar todos con esto. También lo que más preocupa no solo es el olor, nosotros, nosotros, Si se mueren los árboles, por algo se muere. Por algo se muere. Por exacto. algo se murieron semejantes es árboles. Arqueces, Entonces, fíjate, fíjate, fíjate vos. Otra también, vos no sos acá, el pero el fíjate el olor, vos eh, listo, la Trinidad, pero... están todos los árboles volteados. Acá en malarre en malarre en espanto. es espanto. Eso no es por la sal No es. Vuelvo, Está bien, vos decís, la cortiembre, esto, no esto no es una es cortiembre, no pero ¿no es, es una inmundicia. Yo viví son constantemente. Son sales metálicas, sí. no es sal. Claro. Son sales metálicas, no es sal común. No es, no es sal no. Sal de sodio, sí, es la sal, sal común. Bueno. Es la sal común, la sal de mesa Nos faltan datos, nos faltan datos. Pero dígame qué datos les hace Nos faltan datos de los productos que usan ustedes para. Sal de mesa, sí, sal bueno, no. bueno, entonces si es eso sal nada más, eh, tiene que haber una solución y puede ser que constantemente no, haya olores. Eh. Lo de la sede ya es otra cosa que lo vamos a dar. No, lo de las es mucho más no, complicado. Ya he ido, he ido, pero tenemos que Los te líquidos que salían mucho. en la esquina, que quemaron las rejillas de hierro, eh, yo no creo que sea perdón, sal, perdón, sal común. Perdón, perdón, perdón. Los ¿Qué? líquidos que salían por la esquina, que quemaron sí. todas las rejillas de hierro de la esquina, sí. ¿eso es la sal común? ¿Sal con la sangre o el agua que ¿Y puede tener? ¿Por qué tener tiene de que salir sal con el agua y bueno, la sangre? Si bueno, tiene si que hubo haber una, un contenedor tiene una como tiene Carrefour. uno no era constante. Pero no, igual, pero igual pero si... hoy tiene constante. Por favor, las veces que ustedes con... con... Y vos también Alejandra, cuando ustedes vean algo que sale aquí vengan y búsquenme, llámenme no tengo problemas no es que tengamos que venir ustedes tienen que tener una persona constantemente un mantenimiento y que no haya estos olores que no esté pasando ¿cuándo fue el hecho? ¿Pueden decir cuándo? Sí, pero... No, no, es no corre para cuentos. Nosotros no podemos venir a decirle a la gente. tremendo el usted, olor tremendo. Es lo que hacen ustedes como nada. Es claro, claro, trabajar como corredores. responsables de nuestra no. salud y del vecino de Y de, de la salud de lo los que trabajan adentro, además. Claro, claro. ¿Entiende, señor? No podemos venir nosotros. Estamos, Estamos haciendo a disposición de la gente de venir a Escocia haciendo esos carros. Lo que vimos nosotros ahí. ¿Usted puede hacer algo? ¿Quiere que todos los días hagamos eso? No. ¿Usted ¿Eso, ¿Eso pretende? ¿No? No duerme acá. Solo termine de trabajar y cumple horario. Sí, lógico. No en bueno, cuatro horas, en cuatro de... horas, de... horas todos de... los días. Múdese, múdese, la... más que nada de plaza. Múdese. Ahí. Maravilla maravilla que digo, acá de... está todo acá de... volteado, y lo que, mueve, es agua, no es es agua, que es agua no se puede tomar agua. Acá no se puede tomar agua, por año la porquería de la sirena bueno olvidate. ahora tenemos agua corriente bueno, no no ahora granada, tenemos no no no no no, importa, bueno, no se toma agua, está pero, pero, ahí, pero, pero... igual, ahí, igual ahí, ¿sí? siguen contaminando. Mataron, mataron contaminando el suelo. Mataron el no no no no no no no no no no que no agua no no no no no no no no no no que que llueve de las bocas de acá, Sale, sale agua y sale como un esfuerzo. Planta de tratamiento. No planta de tratamiento. Que más, ¿no? Planta de tratamiento. Porque no, no tienen no. proceso industrial. No tengo proceso industrial. Felipe. Ah, qué bueno, con respecto a la obra, la, esa obra que hace un año y dos meses que está vieron? dando vuelta. No la vieron. Y oh, no, de afuera y... bueno, ah, se, está pero, está, se está haciendo pero hace un año y dos meses que estamos dando vuelta con la obra y ¿eso contribuiría, ¿contribuiría en algo a evitar el olor, esa obra? yo estoy seguro de que eso va a disminuir no, no, va a disminuir no, no, la cantidad de olor no puedo decir que va a eliminar porque nunca uno elimina totalmente los olores, porque los olores, los umbrales los, no, es que olores. los umbrales de olores ¿Me dejás hacerle una, una sola pregunta? Sí, no momentáneamente, no momentáneamente, definitivamente, sino de lo contrario, vamos a tener que tocar un tema más alto para que la cierren y lamentamos por la gente que trabaja acá, porque va a ser despedida si llegamos a cerrar el... el, el que no es nuestra el, intención el a tocar la fuente de trabajo, de trabajo. Es lo no único es que nos intención. va a lamentar, por la gente que va a quedar en la calle. No es nuestra intención. Pero vamos a tener que hacer, usted sabe lo que pasó allá... La de la levadura de 6, ¿verdad? La de la de ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda, no? Bueno, entonces vamos a tener que llevar a esa situación acá. A esa situación. Y nos va a lamentar muchísimo la fuente de trabajo. Claro, yo estoy la tiene la que, que conciencia los años, dueños. En años, Porque ¿verdad? vos en realmente sos un empleado, ¿me ¿no ¿no entendés? ¿no entendés? ¿no? Vos estás dando la cara, pero la, la, la realidad que, es que... Si viene no nos no tenés todas las respuestas. No, las pero no No las querés decir no las sabés no no vamos a tener vamos a tener que ir, no no vamos a poner una carpa poner una carpa acá desde ya nadie tiene que usar ningún ningún perjuicio, nada. no se nota ¿eh? no se nota en absoluto ¿eh? porque ustedes no ponen bueno, voluntad, igual, igual, igual, pasé ¿eh? con el auto, hay olores hermano, hay olores, vamos con el auto, meses, hay olores. De, Le hago una, disculpe que lo moleste, sí, buen favor. día, mi nombre es Marcelo Cogan de la obra de Urlingham. ¿Usted cómo se llama? ¿Qué cargo mi tiene? Mi nombre era? es Jorge Porkelisneski, soy el jefe de producción. ¿El jefe de producción? Sí. Acá yo lo que estaba escuchando de la gente que se queja por los ¿Por olores, pero los olores son producidos por materia orgánica. ¿Son de o sea, materia son orgánica? Son sí. de materia orgánica. Sí. ¿Usted cómo la, la acumulan? es a cielo abierto como como se acumula no no eso? no no a cielo abierto no no se puede no está acumulado? No, no, no no no no no es acumulado cielo abierto son depósitos están cerrados pero igualmente el olor eh, no no el olor que pueda llegar a ocasionarse por el tratamiento de la materia orgánica eh, no se para por más que lo ponga hermético lo cierre siempre va a haber siempre pero es olor propio de la producción no es un olor que nosotros inventamos o que producimos. Pero, y ustedes... Nosotros tenemos procesos, no tenemos procesos, sí, ¿no tenemos procesos industriales. Es usamos... el mismo problema que hubo en la Rousselot, Exactamente ¿Donde? lo mismo. No, pero Ellos Rousselot es una fábrica tenían... de gelatina. Sí, pero también traían sí, cuevas eh, de los ese... Yo no puedo responder, no puedo responde responde responder por Russelot. Entonces, nuestro. Pero es totalmente el mismo el distinto pero parece ser el mismo problema y es distinto el proceso es otro, es otro el tema otro problema es el es mismo, pero, el, sí. es el, mismo. Da, el problema es el mismo es el mismo, no, materia no, es orgánica es lo del olor es molesto tremendo, no nos deja vivir no nos deja respirar no sé qué tóxico será a qué punto, pero a mí lo que me preocupa es la contaminación del suelo, claro. eso es gravísimo, porque si se mueren los árboles no podemos morir nosotros también, ese es el detalle, no, eso es lo vi, que me preocupa el olor de es molesto, el olor es tremendo no sabemos qué grado de qué nos hace, Toxicidad. Tiene? de toxicidad tiene, pero el suelo eso es lo que preocupa. Claro. Claro. Acá hay mucha Provoca gente que no de ha cáncer, señor. Sí. No, la la muchas veces por estos sonores y estos químicos después termina teniendo cáncer. La persona Pero... No lo sabemos. Hay casos. No. no lo sabemos. Claro, si sí, el... me lo me encanta... Bueno, Me encantaría sí. por eso ver sí. el acta no, no. de la UPD. Usted sabe eso? que no se puede demostrar. Usted sabe que no se puede demostrar. Yo gente trabajando... quiero saber en qué quedó lo... que le los yo quisiera. Yo quisiera todo, todo por reacciones alérgicas cuando salgo sí, de casa Bueno, entonces sí, mañana venimos a ver el acta de, hecho, de la, UB, la, la, la gente no está... que vivía antes donde vos vivís, esa sí. ¿sí? sí. gente que daba encima está en manos de la parte legal. No, no está acá. No tengo que pedirlo. Así que no hicimos hicimos denuncia la denuncia a la provincia y no, vino la OPDS a También vinieron la no Hay que organizarse. No, ese día que nosotros estuvimos. Unido estaba una inspectora del municipio acá. Claro, claro. Sí, que claro. usted dijo que la obra se estaba, que pidió dos millones de no sé ah, cuánto. Ah, estamos la otra vez. De lo, sí, sí ese, se iba a tardar unos meses. De hecho, pasó un año y dos meses aproximadamente. Seguimos, seguimos Ya lo que pasa? Que lo más importante de todo es que vos, vos, eh, que sos el que da la cara acá, hable con los dueños, el dueño, los dueños, que incluso tengo entendido que también es dueño de la Cide bueno, dicen que es dueño de la sede. Bueno, eso, eso no me contestas no, no. qué relación claro. tiene. Nada. No, sí, bueno, pará, no, no, pero cada a la vez? No, no, sí. No, no. ¿Qué relación tiene con sí? No, no, no. Sí. Comercial. No, no. pero la era... no, pero, era... no, pero no, hay una relación ¿no? comercial. Y eso que significa? me mañana venís, me querés comprar un cuero sí. y yo te lo vendo, no. y ya tengo una relación con vos. No, no tenga, lo Eso, eso de repente les cuero de vez en cuando, y les se le vende. Se le vende cuando piden, se le vende cuero. Esa es la única relación, no, pero no, no es que el dueño de acá tenga que ver con la sociedad aquella de allá. Nada diga que la verdad, ver. que los dueños de acá son, son sí, de son capitales de Italia y de otros países. Diga la verdad, señor. Perdón, perdón, yo, yo me negué a esto. No, no. Bueno, usted me dice diga la verdad, no estoy diciendo de la usted, verdad. Usted es el representante máximo de ellos. Sí, sí, claro, claro, Soy el representante claro, claro, claro. que salió a verlos y a atenderlos no, no, no, no, no, a ustedes. Que sí, lo para mí, no, para Bueno, bueno no que... bueno. nada, hermano. Sí. Sí. No se puede sí. decirlo. Es, La es nada de contención. Nada que ver con Nada, no, no, no, nada no, no, sí. que ver con Rosselló. ¿Sabe? ¿No me tomé el trabajito de todos, señor? Sí, también, Bueno, por eso sé que sus capitales son italianos. ¿Pero alguien lo negó? No, no, no le digo. Usted es el máximo representante Sí. sería no, como no. si fuera no no está ¿tú confundida ¿tú no no está ahí claro. sí, bubió mal decir, bueno eh, supuestamente supuestamente la, la obra esta tan famosa de hace un año cuánto es, tiempo va a verdad, tardar Está, pero bueno, hay retrasos que entre el COVID, o sea, el ausentismo, no se lo sentimos. La falta. Ahora no, la guerra de Rusia, no pongan la excusa del COVID, porque todos ponen la excusa del COVID ahora. Ahora le van a poner la guerra de Rusia. Vamos, vamos. O sea, no nosotros, pero ustedes, no a, pesar, a pesar de todo eso, ustedes no no siguen trabajando, mismo, ¿no? Bueno, eh, ¿y, la no no ¿y la obra para no, cuándo? Yo calculo que en dos o tres meses tiene que estar ya funcionando, ya funcionando la, el depósito nuevo. Pero bueno, aquí tengo que tomar más depósito, personal. Pero depósito, ¿qué me está hablando de depósito? Acá queremos solucionar el tema sí, sí, más importante. Bueno, pero es una obra sobre un depósito fin, nuevo, cerrado, sí, se puede Grey? trabajar de otra de manera. Sí, bueno. Cada claro, de... vez que vienen los parientes y hermano, cualquier... bueno, no, no, ¿cómo puede vivir acá? No, no, a compro lo los, los tractores, los voy a desparramar por todos lados. Lo que tengo que hacer es encapsular. No tengo, que, no tengo que sacarlo afuera. Este olor es que se usted, siente ahora es que yo siento en mi casa a la tarde y a la mañana. A la noche te vas a dormir, es el mismo olor. Entonces, si no puede ser. Que Hace gente. por lo menos un año, pero... no pero... lo que quiere decir y lo que no quiere decir, lo entiendo. Hace más o menos cuatro años, supuestamente. no sé si más. ¿Por qué tengo que yo tragarme esto no acá, desde mi casa, de mi cuarto? Yo digo, el dueño, ¿qué dice a el, el, el, el dueño, bueno, esto vos se lo planteaba. Sí, claro. ¿Y ¿Qué dice? Que sí, sigamos trabajando hacia adelante, que vayamos hacia adelante. Que, bueno, que sigan trabajando ya, ustedes. Y nosotros respirando el olor de miércoles. ¿Qué le habilita hacer de otro local por más y todo eso? ¿Tiene la habilitación para hacer No, los, más líqu los líquidos, que no, no soy un experto, pero los líquidos, yo creo que tienen que ir a un depósito como tiene eso y eso la es donde... Lo patria. que sale a la cloaca tiene que estar limpio. Como no, Carfus no, pero lo que sale a la, la cloaca... A que... sí. de... este... ¿Qué este está... ¿Y qué va? ¿A la cloaca? A la cloaca. Esto? Ah, no, a la cloaca va toda la parte de los vestuarios. No. ¿No tiene no, un no tratamiento es, previo? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Claro, los vestuarios, ah. los baños, todo eso para las placas. No, no, está bien, estamos de acuerdo. Y sí. los sí. otros líquidos van a donde? un Vuelvo a repetir, tengo una cisterna no. donde juntamos no. todos no. los líquidos y no. vienen los camiones no. y los retiran. Ustedes no, pueden no, ver los no. camiones que vienen. Perdón. No, porque no, no, no tengo para todos bueno. los días. ¿La no queda no queda tengo cerrada, para todos los días. No tengo para Sí, sí, una cisterna cerrada. ¿Y esa cisterna? ¿Dónde la revisó? ¿Dónde descarga? Perdón. Vamos, no, no Viene el camión. Ya sé, ¿Qué? viene el camión, pero eso es donde descarga. ¿eh? No sé. La disposición? El, el camión da un ¿Tenés? certificado ¿Sí? del CEAMSE, donde lo llevan al SEAMCE. Mira, oh, oh, no quieras saberlo. Habría que llevarlo a ver, la Silla Malvina. ¿La, no? la ley dice que la disposición. no la allá. la gente. Que pongan todo en un que se lo llevan a este. Obviamente que lo quieran en algún lugar. Bueno, pero. Yo tengo que hacer la disposición de acuerdo a como dice la ley. Sí. Tengo que seguir la ley. Bueno, ¿Y la ley dice que hay la ley por eso dice sí que tenemos esto. derecho a un ambiente sano. El artículo 41 de la Constitución claro, Nacional dice que tenemos derecho a un ambiente sano. Claro, y esto no bien, es un ambiente es sano. sano. No por lo tanto, ustedes están trabajando en contra de la Constitución Nacional. De la máxima ley. Uno quiere proteger a la gente que trabaja, pobre, porque nada, que trabaja. pesar lo o sea, lo que pasa, esta fábrica no tiene que estar más, está no, sobre sobrepregado esto. No tiene, no tiene que, que estar. estar acá, la tienen que llevar a otro lado. Exacto. Si más allá de sentir de el olor, así. vemos cómo se la ven es que... las cosas. No, no tiene que estar acá. No es solamente sencillo, no. podemos ver que es algo... No sé a dónde habrá que ir no... para que esto suceda. Ver. A la Islas Malvina. Ahí, ahí, ahí. No, nosotros ahora tenemos Ah, que no, no, acá. Acá no exista. Claro. Bueno, ustedes ya estuvieron escuchando un rato, un rato largo. Eh, los vecinos básicamente nosotros vinimos, como les dijimos a la gente, primero somos vecinos y después comunicadores. Estamos acá en Urlingham, estamos en la calle Trinidad al 3999, en la puerta de la gente de la fábrica Surpiel, los vecinos están este, enojados por los olores que se despiden desde acá. Algo parecida, la situación, la situación no es lo mismo, la situación es lo que pasaba en Rusell. Eh, entendemos que los vecinos deben ser acompañados por las entidades oficiales que representan al gobierno nacional, al gobierno provincial y al municipal, que son los que pueden dar forma, los que pueden acompañar, los que, los que pueden hacer los estudios que correspondan, porque en el ámbito de una discusión entre los vecinos que están todos muy enojados y la empresa que, no, no digo que diga no pasa nada, pero se parece bastante al relato que escuchamos nosotros cuando también comenzamos con el tema de la ruselo, es decir, yo le dije a un vecino, nosotros somos, venimos y mostramos, no hacemos justicia no es nuestro rol. Entendemos que la justicia es la que tiene que acompañar a los vecinos, entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene los institutos y los elementos suficientes para poder dar fe y decir esto es apto y esto no es apto. Y creo que además, este, no, me extra, no me extraña de que luego la provincia tome cartas en el asunto. Y la municipalidad también, que es como corresponde. Nosotros nos despedimos, queríamos mostrarles el problema problema es el que existe, los saludamos, les agradecemos por estar ahí, y bueno, estamos en un ámbito donde la cuestión ambiental ya es fundamental, ya salta por todos lados, ¿sí? los vecinos, a ver, la gente que se cansa, no, pues nosotros no vivimos acá, pero la verdad que si viviésemos acá, como me contó una señora, para, en el verano, donde fue el calor, la materia orgánica que ellos tienen acumulada acá también, largo olor, hay que ponerse en los zapatos de la gente y entender nos despedimos y vamos a, a seguir este tema a ver qué pasa. Y sabemos y entendemos que segurísimo que la provincia y el municipio van a venir a estudiar qué es lo que pasa. Y la, y la justicia también. Nos vemos. Hasta mañana.